Hola, vale, muy buenas chicas de YouTube, estamos aquí en un nuevo video para el canal de Hockey Crack Hoy en este nuevo video estaré jugando Granny 3, ¿vale? Y yo para estos tipos de juego de miedo soy muy cagado, ¿vale? Así que me voy a estar asustando a cada rato por, con cualquier sonido Así que bueno, pues, nada, quería que disfrutaras el video y quería mostrarles también mi setup, ¿vale? Aquí tenemos la hueca, ¿vale? Estoy sin computadora porque ahorita no está disponible tengo acá el mouse ahí, tengo el, el conector del mouse lo tengo allá en, el, en la computadora. Este, tengo aquí la Nintendo, aquí el conector de la cámara. Tengo el George con la nariz sucia que se me cayó, lo tengo que lavar. Vale, aquí tengo las placas, vale, una de estas. Esta es de mi hermana. Eh, acá tengo uno el, el otro fondo del teléfono. Eh, no sé qué hice el otro celular. Ah, mira, lo tengo aquí metido. ¿Qué hace aquí? ¿Qué hace aquí metido el teléfono? ¿What the fuck? Vale. La cámara la presté, así que. Vale, aquí estamos nosotros, aquí todo hacker. Um, tengo acá el Scooby-Doo. scooby, -Doo, scooby -Doo, vale. Eh, tengo por acá. Tengo eso allá. Y tengo estos discos acá. Esta es una ruleta de, para, del canal para el canal de mi hermana. La tengo acá. Retos de 24 horas Algo así es que ya hace Tengo unos discos Este se me partió Tengo unas abejas unas cosas. Eso no sé qué hace ahí Vale, tengo aquí para poner cositas Tengo que ponerme a pintar y arreglar Vale, y eso es lo que tengo Ah, vale Aquí tengo uno de los trípodes De hecho no sé qué hice la Perdón. No sé qué hice la base del trípode Pero bueno um, Acá tengo los trípodes eh, Aquí está este Los tengo que limpiar un montón los tengo súper sucios. Y aparte que de aquí es un tremendo polvo. ¡Ah, mira! ¡Las corneticas! Sí, aquí tengo los trípodes. Pues nada, y para para afuera no puedo ir. Tengo unas tracillitas y todo crack. Y bueno, nada, chicos. Voy a empezar con el vídeo. y nos el osito! ¡El osito! Vale, nos vemos en un... ¿Nuevo vídeo? No. No, no, no. Vale, nos vemos ahorita. Justo ahora. ¿Vale? En nada. Así que, bueno... Eh, nos vemos en el juego Vale chicos Estamos acá No tengo que jugar con cámara, sí o sí Vale, porque era mi expresión de miedo Vale, lo que sí me va a costar Es jugar, pero bueno, vamos a darle No me acuerdo cómo se juega eso Vale, esto es gran y Oh, vale. vale, esto yo no entiendo. Lendrina, ¿no? A ver, la eslendrina no me gusta. No sé qué es eso, pero me da miedo, ¿vale? Soy muy cagado, chicos. Soy muy cagado para esto. Eh, vos, de granpa. Gran, eh, vos. Los dos, o nada más granpa. creo que este granpa, este tío, no me va a asustar tanto, ¿vale? Vamos a jugar en Easy, ¿vale? Para que no me asuste tanto, ¿vale? Porque sabéis que soy muy cagado para estos tipos de juegos Vale, o sea, nomás oír eh, un sonidito de que algo está pisando una madera me, me cago, me cago Y grabar aquí de noche, aquí donde estoy grabar de noche, prefiero grabarlo ahorita de día y salir de eso Vale, aquí tenemos una intro No la voy a esquipiar Hay como una cámara ahí hay un auto y una casa. No entendí. Ya va. Se cierra. No, vale, así la, la cámara en grande no se lo cerrar. Lo haré. Creo que voy a dejar la cámara acá. Vale. El tío entra, creo que alguien lo mata, no sé. Vale, creo que este juego. uf, qué pedo. Ajá, lo que les decía. ¿Hizo que hay tiburones ahí o qué? Vale, lo que les decía, este juego da Creo que hay que conseguir objetos, pero no. O sea, no entiendo el juego, ¿vale? Porque no dan instrucciones lo que tienen que hacer. Y si las dan, las dan en inglés. Entonces, no me sirve. Uf, bueno. ¿Qué pasa? Día uno Chicos, día uno, chicos Vale, me levanto en una celda vale. Oye, yo había jugado hace un tiempo ya esto Y sé que aquí no había un golpe Eso lo tengo en seguro. Esto No, vale, vale Con esto me agacho, con esto veo la sensibilidad Vale, vale, mira, mira, mira. No, sitios, mira. Chicos, ya, esos sonidos me cagan. ¿Vieron? Ese sonido. No, güey. Yo me quedo aquí, yo me quedo aquí. Yo de aquí no me muevo, ¿vale? Voy a revisar que todo lo que necesito está aquí. ¿Vale? Abro la puerta. Chicos, ya estoy asustado nada más oír la, el sonido. No sé si se escucha bien mi voz, así que tengo que hablar muy fuerte. Vale. Yo no quiero quedar aquí, güey. Tengo miedo. Tenemos acá un cuerpo. Vamos a ver qué encuentro en el cuerpo, ¿vale? Porque todo lo que encuentras lo tienes que agarrar, güey. ¿vale? Pero creo que no te deja tener inventario. Chicos, ya los sonidos me tienen cagado. Vale, es solo un juego, Juan. Juan, es solo un juego. Contrólate, Juan. Es solo un juego. Vale, esto Vale, aquí no veo nada. Pero ese hueco de allá me tiene así como... Una cosa educada, ¿qué es Ya, maldita la música <risa> Creo que lo voy a quitar la No, es que la música le da el efecto ese Vale, voy a bajar Una crombar Chromebar, crombar ¿qué es crombar Ah, ya, ya, ya, ya sé que es crombar vale. Esto no sé qué es Necesito una moneda Y esto no está en trabajo Esto no está trabajando Vale, me da rechir que el tío va muy lento Vale, no sé cómo se abre esto. Pero creo que por ahí se puede ir para algún lado. Vale, esa puerta no la voy a abrir porque... Esto es que no... Necesitas algo para poder... Que esto qué es... Es como una mesa. Eh... Uy, qué pedo. Uy, qué pedo. Chaval. Ah, ya, ya, ya. No me deja salir. Vale, pero aquí me te... Pero aquí no me dejas salir, ¿vale? Ay, mira, mira, mira. Mira, grapa, mira, grapa, grapa.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 por suerte no perdí el objeto así que... ¡me quiere ver a mi hijo! ¡me quiere ver a mi Vale. vale, abro la puerta, ¿vale? eh, tengo una alergia. Me, me Tengo un miedo Ya va el Miedo Maldito juego eh, Se imagina que me hubiera parado Y hubiera aparecido ahí Vale, me entiendo. Chicos, que ¿Sí, no entiendo Si quiero explicar Y quiero explorar la casa Pero no No el... No quise mirar para atrás porque sabía que estaba ahí Se me aceleró el corazón No quise mirar para atrás porque sabía que estaba ahí No, chaval Día 3 Al día 5 se me acaban las vidas Una vez que me mata la... okay. Vale, me lo voy a jugar en dificultad práctica ahorita Porque de verdad Tengo que explorarme primero la casa Para saber cómo es esto Porque si no voy a poder Ay, bendita león gente. Vale, abrimos ¿Y que si el tío aparece y la vamos a Un candado. Sigue brillando el suelo. Vale, acá otro candado. Vale, chicos, estoy súper cagado en este momento. Aunque no lo crean, estoy cagadísimo, cagadísimo, chaval. Porque... No sé cómo escapar de aquí. En primer lugar, no sé, no me sé ni la historia de esto de Granny. Solo sé que Teotral, un amigo mío, abajo en el link, les tengo la descripción de su canal. Ha grabado Granny 2 y pues yo tengo Granny 3 y quería grabarlo. Yo siempre de copiar de copia. eh, Pero sí, me interesa grabar el juego. Pero tenemos acá la cocina, tenemos más balas. Nada... Vale, dudo que en estas haya algo. Eh. Fósforos. Que tío, chaval, qué tío. Estoy cagadísimo, chaval. No tengo algo. Esto no se puede agarrar, la no, verdad. No puedo prender la piscina tampoco. Ok, ahora aquí. Ahora aquí. maldita música ya. Mientras más intento estar calmado más la música me jode. Vale, acá. Eh... Vale, jo, jo. no sé por qué me da tanto miedo este juego. Lo que sé es que me caga burro Okay, esto. Un... Vale, eh, vamos a subir hasta arriba. A a la mirada, pues mira, mira, mira. Me caga, me caga este secreto, me caga. Vale, esto es como... Muy... Vale, ya está sonando el... ¿Qué es eso? Ya está abriendo una puerta. Abriron puertas. Nada será que no puedo subir. Vale, tenemos que sacarlo. Creo que aquí estamos seguros. Digo yo. En esta posición estamos seguros. Sé que él puede subir, así que creo que también me puede matar. Vale, para allá no quiero ir. Vale. Yo tengo miedo. si yo me puedo juntar aquí también. A ver, ¿qué va? Ya más o menos entendí esto. Voy a... Un tiro acá tenemos esta cosita una vieja mecedora hasta que no llega o sí Vale chicos, estoy cagadísimo Estoy cagadísimo Vale, eh, no, yo pensaba que esto no tenía electricidad Porque anteriormente en el juego que yo jugué Para mi anterior canal esto... Pero yo lo voy a esperar Porque sé que no va a salir de Si sale atrás mío, es una caca este juego Vale No sé cómo se usan estos fósforos Eh, sé que es... Sé que se pueden usar, pero No sé cómo yo no voy a aterrizar allá de abajo, mi loco. Pero vamos a ver si sube. Pero ya no, no sube. Vamos a darle. No, no, no, chaval. Ya lo he hecho, estaba está, ¿vale? Le tengo la cámara Le Tengo el dedo en toda la cámara Porque estoy tan, tan cagado Vale, esto Si sí, esto baja hasta la cocina Vale, ese armario no lo había visto siguen apareciéndome estas cositas? Estas balas Pero no sé, no sé Uf Güey, estoy, estoy cagado Vale, aquí me quedo, aquí me quedo. Vale, chicos, estoy muy cagado. Porque siento que me van a matar. Siento que me van a matar, vale. Y bueno, creo, creo que esto no guarda partida. Así que igual que nada. Así que si nos salimos tenemos que empezar desde cero. Así que estoy igual cagado. Vale, voy a ver si en el próximo episodio... <ríe> logramos salir. Me voy a intentar investigar la historia... De este juego, para saber qué es lo que tengo que hacer Y a dónde tengo que ir, veo tutoriales Y cosas así, y después de que sepa A dónde coño tengo que ir eh, Si juego O sea, si me juego una buena partida eh, Porque si no, no, no, no, chaval no. pues Porque si no sé qué hacer. no, no, no, no sé en inglés eh, Entonces no, no me cuadra Pero voy a ver si para el siguiente video Ahorita, dentro de unos segundos Voy a ver si me juego No me acuerdo cómo se llama algo de tiburones que persiguen a personas Algo así que me han dicho un amigo que también va a grabar No me sé el nombre del canal, pero sé que va a grabar hoy Así que me escribió a las 2 de la mañana Así que creo que, digo, tengo todo listo para grabar para mañana Así que digo yo que es hoy, ¿no? <ríe> eh, me escribió a las 2 y 4 de la mañana, por ahí es, Yo me acosté como a las 5 de la mañana descargando como tres juegos y los tres necesitaban internet Qué casualidad Bueno, vale, eh, voy a intentar acá eh, hacer esto eh, me lo voy a jugar Me lo voy a jugar Me lo voy a jugar Vale, tengo que revisar todo en absoluto Llave, una llave, una llave! Vale, chicos, tengo una llave Creo que sé para qué es esta llave Si no me falla, creo que esta llave es para esto Sé que es una llave, pero no sé para qué me sirve. A ver, dejo pensar que otra cosa fue que hice que necesitó no llave. Porque no sé, no sé, no sé qué coño era. ¿Qué otra cosa necesitamos en el juego? Me pareciera que el tío no corre, no corre un coño, ¿no? Chaval. No, chaval! ¡Chaval, chaval, chaval! ¡Me ha descubierto! ¡Me ha descubierto! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! corre, corre. ¡Me corre ha descubierto! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Tío, mira, mira! ¡Mira, vamos a hacer algo! ¿Qué da igual? ¿Qué igual? ¿Qué igual? Vale. No, no, no, salió, salió salió Vale. ¿Qué hago ahora? Me va a disparar. ¿Por qué juega tan rápido, chaval? No no, no, no, no. No. No, no, no. Ahí está. No, no, no. esto? Está hablando, está hablando, el hijo el hijo de su perra madre se fue, ¡Sua! Oye, sí, voy a salir. <ríe> Nada, chicos, bueno, dejamos el vídeo hasta aquí No, no, no <risa> Joder Nada Scooby Scooby Ayúdame No, chaval, no, no. Nada, chicos Dejamos el vídeo hasta aquí Me voy a investigar de qué trata No sé nada, ya acomodó la mesa Voy a investigar de qué Ya Vale, voy a investigar de qué trata el juego y después si, si nos jugamos una partida, ¿vale? Allá tengo el disquete. Disco. Disco. Music. Vale. Bueno, nada chicos, nos vemos hasta el próximo vídeo. Espero que les haya gustado un montón, dale like y suscríbete. Espero que te haya gustado muchísimo y nos vemos hasta el próximo vídeo. Si te ha gustado el vídeo, dale like y suscríbete para más contenido. Hasta la próxima.